Nuri Saltagracia de Jesús Taveras, madre de la joven de 18 años de edad, quien está siendo acusada junto a su pareja de vender al hijo de ambos por la suma de 10 mil pesos. Dijo, producto a la acusación obtuvo la custodia del menor, igual que otro hijo mayor de la acusada. Sí, ya me entra el niño en Conani. Yo me hice caigo ahí porque yo tengo uno de un año y dos meses de ella. Y yo los tengo los, los niños y vivo conmigo igual. El Mi papá lo puede buscar y que pueda hablar y que con él. 14 días, yo le entregué a, mí, a mi papá y a la mamá, ellos vinieron, y ellos que iban dizque, para mi casa, y entonces llevaban dije el niño, supuestamente, a, a, a, dije que papá lo vende, di que pues a me Ellos lo dijeron, porque la muchacha dijo que no vendía a su hijo, la hija mía dice que no, que no vende a su niño. Ella tiene problema mental, tiene problema mental? mira el papá y dice ella ahí. Ese es el papá, pues, de mi hijo no, que estaba interna, que ella tiene problema mental se recuerda que la detención se produjo gracias a que a la persona a quien presuntamente pretendían vender el infante los denunció. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.